el 12 de julio del 2020 se llevó a cabo el evento de la compañía de videojuegos Ubisoft denominado Ubisoft Forward que intentaba sustituir a la clásica conferencia del E3 el cual fue cancelado debido a los problemas recientes a nivel mundial durante este nuevo evento que fue totalmente en línea se regalaría una copia del videojuego Watch Dogs 2 para PC a todos los que estuvieran conectados en ese momento con su cuenta de Ubisoft Uplay además dependiendo de la cantidad de tiempo que estuvieras viendo en el evento con tu cuenta se darían algunos regalos extras. Sin embargo, una enorme cantidad de usuarios, si no es que todos, no pudieron conectarse con su cuenta de Uplay en la página del evento, e incluso muchos fueron desconectados durante el inicio del evento, incluidos un servidor. Con lo cual, el obtener el regalo de Watch Dogs 2 para PC ha sido un total fracaso, al menos para los videojuegos que estaban conectados y los desconectaron del mismo Uplay o a aquellos videojuegos que intentaron conectarse a la hora del stream del inicio de este evento. Aunque supuestamente Ubisoft recalcó que no se preocuparan y que ellos darían las recompensas a todos aun cuando no hubieran podido conectarse exitosamente. En mi opinión, pienso que esto es el posible gran fraude del año en el mundo del gaming, ya que Ubisoft es una compañía grande y tener que llamar la atención a su evento mediante un posible regalo de un videojuego que ya tiene más de tres años que salió, quiere decir que ha caído muy bajo.